La clase pasada, llegamos a incluir la segunda entidad, hacer el, el refactor de esa segunda entidad, ¿sí? o sea, habíamos hecho el de la primera, paso a paso, después incluimos la segunda entidad, hicimos el refactor, y llegamos a el código que yo estoy mirando, ¿sí? que es el que les compartió, es tal cual el que compartió Ernesto, solamente que yo cambié el nombre de cont, y en todos los lugares donde decía... No me acuerdo si decía cliente, puse contratación. Pero no avancé en nada en el código a propósito, como para que podamos irlo analizando juntos, a ver de qué se trata lo que nos quedó. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que hasta acá habíamos llegado? Sí. Sí, sí, sí. sí. Bien, perfecto. Entonces, yo de esto no, no toqué más nada. Entonces, habíamos Ernesto había dejado armado en el main... Lo siguiente, tal cual, no toqué absolutamente nada. Teníamos la carga de la pantalla, la modificación de la pantalla, y la eliminación de la pantalla resuelta, funcionando, ¿sí? Eso era el caso 1, 2, 3. Después teníamos en el caso 4, que acá Ernesto lo, lo sacó, teníamos un ordenar por nombre, después teníamos en el 5 un imprimir array, y en el 6 eh, otro ordenar ordenar por nombre, todo, todo esto tenía que ver con, con la pantalla, así que ya acá tenemos que empezar a meter mano, porque a nosotros ya el caso 4 en el examen era contratar una publicidad, ¿Sí? ya contratar una publicidad no tiene nada que ver con esto, de hecho, fíjense que deberíamos comenzar por eh, recorrer el array de contrataciones, que ese código acá está comentado, e inicializarlo, ¿sí? así que lo primero que voy a hacer es voy a descomentar esto, y vamos a empezar a compilar y a ver qué pasa. pues yo tengo el código, tal cual se lo bajaron ustedes, así que voy a tratar de reproducir la experiencia de ustedes de tratar de que esto camine. Bien, ¿qué me dice acá? Que tengo un warning en inicializar array. Bueno, vamos a ver, contratación la tengo incluida. Y pantalla la tengo incluida. Vamos a ver si está la función acá en contratación contratación, bien, acá tengo inicializar Array, y, ¿qué me pasó? Cont, conté Ah, al final. miren, ahí, cont, perfecto, muy bien, muy rápido estuvieron, y ahora, ¿qué pasó? No guardé, vamos a guardar, vamos a compilar, bueno, me dice que me queda ahí una ID de contrataciones unused, eso no está bien, pero, o sea, está bien por ahora, ¿por qué? Porque me dice el ID de contrataciones, pero como todavía no traté de hacer nada con una contratación, claramente no lo estoy utilizando el ID de contrataciones, ¿sí? Así que, bueno, nada, parece que compila, vamos a darle una corrida, a ver, para no encontrarnos con cosas dentro de un ratito. Bien, inicializó correctamente los dos array, y ahora tengo para cargar una pantalla, vamos a cargar una pantalla, vamos a poner que la pantalla A, la dirección A, precio 1, tipo 0, carga realizada con éxito, imprimo la lista de pantallas, Uh, ya hay dos. eso ya es un problema, ahora vemos por qué, vamos a empezar solucionando esto, eh, vamos a cargar otra pantalla, vamos a decirle que es la pantalla B, que tiene la dirección B, y que tiene como precio 2, es del tipo 0, y vamos a, Imprimir la lista de pantalla. Algo está pasando que siempre que cargo una pantalla se me está cargando dos veces. Bien, vamos a buscar qué nos está pasando en el alta de pantallas. Nos está, nos tiró el cargado con éxito. Esperen un segundo. No, ¿dónde se me colapsó esto? Bueno, No, acá está. Sí, me dijo que estaba cargada con éxito y bueno, aparentemente me la carga dos veces cuando imprimo la lista. Vamos a ver la impresión de la lista. Bien. Bien. Bueno, ahí nos quedaron algunas cosas que siguen diciendo. Dí que la ID de cliente, ¿no? Sería la ID de pantalla. Pantalla. Pero vamos a ver qué nos está pasando con el alta. Ah, no, teníamos dos print. Eh... Bien, estábamos mostrando un ejemplo acá con Ernesto el otro día para lo del tipo, eh, que esto era una manera de hacerlo del tipo y lo de abajo era la otra. Voy a dejar esta otra comentada. Así que no es que se están cargando dos veces, sino que se estaban imprimiendo dos veces. Ahora me cierro un poquito más. Okay. No importa eso. Vamos a cargar de nuevo una pantalla. Vamos a decir que si es la pantalla a, que tiene la dirección A, que vale 1, tipo LCD. Vamos a cargar otra pantalla, que es la pantalla B, que tiene la dirección B, que el precio es 2 y es del tipo LED. Y ahora vamos a imprimir la lista de pantallas. Bueno, fantástico. Vamos a modificar una pantalla. Indique la pantalla que quiere modificar. Vamos a modificarla a 0. Le voy a decir que es C. Hay pregunta DNI de la pantalla. No sé por qué. C. C. Ah, no, bueno, DNI. Eh, supongo que era, no sé qué, altura también esto me quedó de cliente, se ve, eh, modificación realizada con éxito, vamos a imprimir la lista de pantallas, se modificó con éxito, pero acá pasó algo, no es ni LED ni LCD, así que ahí tengo alguna macana que nos quedó, vamos de nuevo acá, Esta ya es la opción de qué pantalla quiero modificar, Modificar Array, modificación revisada con éxito. O sea, modificar Array me estoy mandando alguna. Profe, ¿no hace falta pasarle el índice ahí? ¿Dónde falta pasarle el índice? Dentro de la función, ¿no hace falta pasarle el ID de pantalla? Eh, dentro de la función, auxiliar ¿El el índice. ¿Acá se lo estoy pasando? Ah, ok, ok, lo había visto. Ok. Sí, sí. No, no, deben ser pavadas que nos quedaron, o sea, fa faltaron probar. Lo que pasa es que yo quería dejar el código tal cual, ¿sí? Para que no, así nos encontramos con lo mismo que le puede llegar a pasar a alguien que sigue el paso a paso. Bien, en modificar, ¿qué pasa? Bueno, nada, lo que, lo que pasa es que nos quedó todavía el modificar que tenía que ver con, no con pantalla, sino que tenía más que ver con, con clientes, ¿sí? Así que, nada, me voy a traer todo lo que tiene que ver con pantalla, que tenía que ver con esto de tipo y yo qué sé, y lo voy a copiar acá. Bien. Y acá esto vamos a dejar de llamarlo buffer cliente y lo vamos a pasar a llamar buffer pantalla. Ven todos estos pequeños ajustes que no se hicieron a mano. Hay que hacerlos antes de empezar. Así no empezamos a mezclar este problema con el otro. Bien. Perdón, tengo sí. una consulta. Eh, eh, ¿Estaría bien hacer clic derecho y poner refactor rename? O no hace falta, y está bien cambiarlo así, digamos, como a mano. ¿En qué cosa exactamente? En el buffer pantalla que acabas de cambiar acá. Y hey, la verdad podría haber hecho un refactor. Cuando, cuando es para pavadas de estas, no me acuerdo hacerlo, pero te hubiese funcionado bien. O sea, sí, mira, vamos a hacerlo, tenés razón. No, Primero, Gracias. Sí, sí, yo podría haberlo cambiado acá directamente, hecho el refactor, eh, y era exactamente lo mismo. ¿Está bien? Cuando son cosas así medias chiquitas, la verdad no, no tengo la costumbre, el refactor lo tengo más asociado a los cambios dramáticos de la aplicación, y no a, a estas cosas chiquititas, pero sí, funciona. Es, ahí ya está, de un saque, cambié en todos los lugares donde aparecía esto, ya, ya me lo cambió. ¿Está bien? Entonces me quedo tranquilo que, que está todo bien. De acá creo que hay que salir sí o sí con un enter. Eh, bien. Así que ahí hice el modificar. Y por último me quedaba acá el que va a terminar eliminando. El que termina eliminando es tan genérico como cambia el Igual, perdón, guarda que arriba me parece que te quedaron dos con cliente No sé por qué. Ah, mirá acá. Sí, bueno, no sé, ahí el refactor pinchó. Pantalla. Igual nos iba a saltar ahí en la, en la compilada. Y pantalla. Bien. bien, dirección, precio, tipo, ahí estamos. Perfecto, bueno, ya que estamos, revisamos, la baja está bien. El buscar por ID también es súper genérico. El buscar un lugar libre también, súper genérico. Bueno, el ordenar por nombre, en tanto y en cuanto pantalla tenga nombre, lo, lo va a poder ordenar. Después vemos para qué nos sirve. Por nombre y por precio, esta todavía no tiene para nosotros ningún sentido, eh, pero la dejamos como, como un ordenamiento de, de dos criterios, después vemos si la necesitamos o no, así que más o menos creo que ahí estaríamos ajustados, vamos a probar de nuevo, así no metemos ruido, eh, acá les voy a dejar este formato, que es el que es más fácil para hacer crecer, o sea que les voy a dejar el print de acá abajo, y vamos a borrar todo este choclazo, que no aporta, es otra forma de hacerlo, pero me parece que esta es como más, más bonita, eh, para que la hagan crecer en, en algún otro proyecto, cadena tipo, bueno, esto desapareció también, me queda más compacta esta función, eh, esperen que guardo, compilo, bien, ahí estaríamos, ok, inicializamos los dos arrays vamos a cargar una pantalla, de nuevo A, dirección A, precio 1, 0, vamos a cargar otra pantalla, vamos a poner que es la B, dirección B, precio 2, 1, ¿sí? vamos ahora a imprimir la lista, está todo bien, una LCD, otra LED, vamos a modificar una pantalla, entonces me dice que indique la ID de la pantalla que quiero modificar, la 0, que le dé un nuevo nombre, X, que le dé una nueva dirección, X, que le, no, le dé un nuevo precio, 88, no sé. Ingresa el tipo, era el SD, voy a poner que sea LED. Cuando imprimo, ahora veo que la pantalla se modificó correctamente, voy a eliminar una pantalla, me dice cuál, la cero, imprimo, la cero no está más, 7, salir, listo, ya está, estamos ahí, estamos, recién ahí estamos en condiciones de poder seguir haciendo evolucionar esto, porque me quedo tranquilo, que lo anterior ya quedó caminando. Ahora fíjense una cosa, primer centro, así que anoten. ¿No están como hartos de trabajar de data entry cada vez que prueban una aplicación? Ustedes ya saben a esta altura que esto funciona bien, o sea, ya saben que pueden hacer el alta cargando los elementos de a uno. Imagínense que ahora nos tenemos que poner a trabajar con una función que ordena. Cada vez que le demos play para probar si nuestra función ordena o si nuestro informe camina, tendríamos que de nuevo cargar dos, tres, cuatro, cinco pantallas para que tenga sentido lo que estamos por hacer. ¿Sí? Imagino que esto ya les pasó, o sea, de que se hace muy tedioso poder debaguear, porque cada vez que le dan play, tienen que. Perder un montón de tiempo armando como un estado inicial de los datos que les permita hacer esa prueba. Como eso es insoportable, ¿qué vamos a fabricarnos? Total, no lo tenemos prohibido. Nos vamos a fabricar una función de alta, pero un toque distinta. A efectos de baguear, ¿no? No la vamos a usar, no es una función que la estemos pensando para, para que termine dando algún servicio en nuestro código, sino que va a ser una función que la vamos a utilizar nosotros. ¿Qué se me ocurre hacer? Bueno, una función que haga lo mismo, pero que no pase por acá. Que no tenga que salir a conseguir esos datos. ¿Se entiende? O sea, una función que yo de alguna manera, directamente, eh, le pueda pasar los parámetros. Entonces, recibe los parámetros y hace lo que se conoce como una alta forzada. ¿Sí? No sé, vamos a ponerla acá. Eh, forzada. Array. ¿Qué, qué, ¿cómo va a ser esta función? bueno, le voy a pasar estos, estas cosas como parámetro ¿sí? voy a tener que hacer un espacio para el nombre acá voy a hacer un espacio para el nombre ¿de qué tipo? bueno, char sa, sa, sa, sa. acá lo podría hacer así O oh, miren esto me olvido de esto, lo borro vengo acá, cuando tengo que hacer una alta forzada ¿no? a la entidad, al h y yo más o menos que quiero pasarle todo esto me copio Vengo acá, así no me olvido ninguna, pantallas, y lo pego. Y digo, bueno, listo, ahí está. Eso es todo lo que yo tendría que pasarle para hacer una alta forzada. ¿sí? Así esta función ni siquiera piensa, solamente ejecuta lo que, lo que yo le voy a decir. Entonces, bien, listo, char, nombre. Bueno, esto ya sé que es un puntero, no se escribe así. Así que ahí le paso el nombre. Y me empiezo a traer las cosas. Char, dirección, listo, yo sé que esto es un puntero. Me sigo trayendo las cosas, ¿sí? Le voy a pasar absolutamente todos los campos. No, no voy a dejar que, que pida nada la función. Así puedo generar como un estado inicial de mi aplicación que ya nazca con tres pantallas adentro. Entonces, cuando quiero hacer pruebas, nada, no tengo que hacer de data entry. Ya tengo el precio. El isEmpty ni siquiera tiene sentido que se lo pase. Se lo, voy a hacer que esta aplicación se lo cargue. El id ya se lo estoy pasando. No tiene sentido que se lo vuelva a pasar. El tipo, sí. Fantástico. Listo. Entonces, todos esos datos, ya la aplicación no los va a pedir más. sí Sino que directamente lo que vamos a hacer acá adentro, o sea, es como que esto desaparecería, y lo que vamos a hacer es cargar a este buffer. Bien. Entonces, ¿qué tengo que cargar dentro de este buffer? Bueno, tengo que cargar la dirección. ¿De qué tipo es la dirección? Bueno, la dirección es... Un campo string, ¿sí? Entonces, no lo puedo cargar con un igual. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Bueno, strncpi. diciéndole que dirección va a terminar con esto adentro. Coma, yo ya tenía un len, no, ¿cómo lo llamamos? Eh, nombre len, dirección len. Ya tengo ahí la dirección, así que ahí, tac, ya copié la dirección. Bien. ¿Qué más tengo que copiar? Bueno, me puedo medio robar esto. Tengo que copiar el nombre que estaba primero, así que lo voy a modificar acá arriba, punto nombre. Acá voy a copiar el nombre. Y acá voy a decir que quiero nombre LEN. Bien, ya tengo nombre, tengo dirección. Ahora viene el precio. Bueno, el precio es simple. Buffer pantalla, punto, precio. Igual al precio. Bien, ¿qué más tengo? Tengo el tipo. Listo. Buffer pantalla, punto, tipo. Igual a tipo. Perfecto. Podría también incluir a esto toda la verificación de si estos datos vinieron bien, vinieron mal. Pero como esto es una función de debug, o sea, no, no es una función que va a dar un servicio en mi aplicación, es para hacer una alta forzada por ahora, el que quiera hacer algo muy elegante incluye todo esto acá, yo para no perder tiempo no lo voy a hacer. Así que me voy directamente al main para tratar de usarla. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, acabo de inicializar la red como vacío, y como primer paso voy a llamar un par de veces a alta forzada. Ni voy a controlar que me devuelve nada, esto es debug. ¿Qué quiere la función de alta forzada? Bueno, lo primero que quiere es que ponga la firma en el H. Y está bien, que quiera eso. La voy a dejar por acá abajo, por si después más adelante la quiero borrar. Uy. Vamos a guardar, vamos a compilar. A ver si no nos mandamos ninguna macana. Alguna nos mandamos. Nos quedó esto acá, que está mal. ¿Cualquier otra? Bien, y ahora ya somos nosotros los culpables. Estamos acá. ¿Quiere el array? Bueno, listo. ¿En dónde voy a hacer un array? Una alta forzada. ¿En el array de pantalla? Bueno, array y límite son dos cosas que van de cajón. Array. Y límite van de cajón. ¿Qué más quiere? Bueno, seguramente quiere que le pase la dirección de memoria de la que maneja el índice. Bueno, Ampersand, ID, pantallas. ¿Y ahora qué quiere? Que le dé, que, que le cargue estos valores como valores iniciales. Bueno, acá obviamente los voy a inventar yo. Entonces voy a hacer, no sé, voy a cargar la pantalla que tiene eh, ID 0, le voy a poner... ¿Le pasé el ID? No índice, ah, perdón, miren, acá me comí yo un dato, el ID es este, acá tengo que poner el índice, yo sé que la array está vacío porque lo acabo de inicializar, así que no voy a, ni siquiera voy a llamar a la, que, a, a la que me busca el lugar vacío, ya está, le voy a decir que cargue en la cero, que yo sé que está vacía, entonces cargo en la cero y acá ya empiezo a poner los nombres, entonces le pongo pantalla 1, dirección, y acá puedo ser un poco más creativo, sí no sé, Capiola 879. ¿Por qué? Porque como lo voy a hacer una sola vez, ya después me va a quedar precio, no sé, 12.000 con 22. Tipo 0. Punto y coma. Listo. Y ahí me puedo crear 3, 4, 5 pantallas. Vamos a ver que me, alguna magra me estoy mandando. No, nada, el end user. Bien, y acá me puedo crear un par de pantallas. Entonces, después cuando tenga que ordenarlas o cuando tenga que irlas usando para probar distintas cosas, ya la tengo, ¿sí? Creada. 2, 3. Vamos a poner, no sé, 9 de julio. Todos 2. ITRE 750. 22. Esta vale 42, esta es del otro tipo. Por ejemplo, ¿sí? Como algo. Guardo, compilo. Nada, el land user de contrataciones, ya lo sé, está todo bien. Arranca mi aplicación y ahora yo ya imprimo la lista de pantallas y no le gustó algo. A ver qué macana me mandé. Todo ¿Qué me dijeron? Que Macara me mandé, a ver quién la detectó. mismo el, el, el, el índice, el índice cero. Está todo cero. Ah, perdón. Gracias. Uno, dos. Ahí está. Copado. Sí, por no llamar al, a la que me busca vacío. Pero bueno, para esto alcanza. Entonces, cada vez que yo corra mi aplicación, ahora ya tengo tres pantallas. ¿Sí? Entonces, ya ahora si quiero probar el modificar, ya por lo menos no tengo que hacer la carga. ¿Se entiende? Y lo mismo vamos a hacer ahora cuando hagamos crecer el código. O sea, en cuanto incorporemos la publicidad, ya vamos a hacer que arranque con tres pantallas y cada pantalla con dos publicidades, si eso no sirve para nuestra aplicación. Entonces nosotros ya le vamos a dar play y nos vamos a poder concentrar en lo importante. Si nosotros ya probamos que el alta, el baja y el modificar andaban. Y así y todo. Si no lo hubiésemos hecho todavía, una vez que ya hicimos el alta, ya estaría bueno tener el alta forzada. ¿Por qué? Y porque ya la alta funciona, entonces ya no la, no la tengo que seguir probando para empezar a probar el modificar, sino que yo ya ahora puedo modificar, o sea, yo ya ahora le digo, bueno, modificame, yo qué sé, la pantalla 2, y veo qué pasa, entonces le digo, bueno, modificame la 2, y donde dice pantalla, pone el sí, dirección AAA, y en precio 12. Ingresa tipo 0, 5, imprimo, bueno, ya está, ya se modificó, el modificar también funciona. Está bien, y ahora le digo, bueno, no, esa pantalla eliminala imprimo, bueno, funciona, entonces no tuve que hacer la parte del data entry de entrada, ¿sí? la carga de las pantallas, y fíjense que si quiero ir probando otros contextos, por ejemplo, desordenar esta lista, después si me pide que hay que ordenar por algún criterio, la desordeno como a mí me parece, y lo bueno es que esto va a ser como el setup inicial de los datos, sí, y yo sé cómo se tendría que comportar, Después no quita que a lo último, o sea, una vez que yo creo que está todo bien, comento este código y hago de nuevo una prueba, ¿sí? Donde, donde podamos probar a ver qué está pasando. Pero armarse este tipo de cosas les va a hacer ahorrar, pero carretillas de tiempo, ¿sí? Así que esto es una, es una buena cosa para que no, no pierdan tanto tiempo de vagueando. Ahora, en cuanto hagamos lo de la publicidad, lo vamos a hacer también. Entonces, no vamos a perder tiempo. Una sola vez vamos a probar el alta de publicidad. Después ya vamos a dejar una alta forzada de publicidad. ¿Se entiende un poco el concepto? Sí, sí, Mauricio. Bien, bueno, los que ya venían de antes o habían cruzado, seguramente ya lo habrían hecho, pero por ahí los que los que nunca lo habían visto, esto sería como cuando todavía estábamos jugando con Arrays, eh, inicializábamos el Arrays, ¿sí? ya lo, lo hacíamos arrancar con un par de números adentro para no perder tiempo haciendo el alta de esos números, cuando en realidad nos queríamos abocar, no sé, a ordenarlos, ¿sí? Bueno, como todavía no sabemos traer información de un archivo, esto es medio lo que más se parece como para que le podamos dar un estado inicial. Y es fácil seguirlo exagerando, ¿sí? Yo, si, quiero, si para quedarme tranquilo necesito probar con 10 pantallas, bueno, es una pavada poder incorporar. Copio, pego, cambio algunos números y, y ya las tengo. Así que, bueno, copado. Listo, ya sabemos ese truco que nos va a permitir ahorrar algo de tiempo. Nosotros ahora deberíamos encarar lo que sería contratar una publicidad. Me lo voy a traer para acá, para no perderlo de vista, después lo borramos. Ese sería nuestro nuevo punto 4, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, lo que deberíamos hacer acá, dice el enunciado, es esto. ¿Estamos bien? Bien. Supongo que sí, no sé. Si en un momento me dejan sí, de escuchar. Sí. Perfecto. Contratar de la publicidad dice que se listan todas las pantallas y se le pedirá al usuario que elija la pantalla donde quiere publicar ingresando su ID. Luego se le pedirán los datos asociados a la publicidad. Quit del cliente, cantidad de días de duración de la, publica, de la publicidad, nombre del archivo. Bueno, vamos a ver qué de esto ya, ya tenemos y qué no. No acá, sino que me voy a robar esto también. Me lo voy a pegar en... La contratación. Vamos a ver qué se llegó a hacer en el alta de la contratación. Bien. Poco y nada. Raza, nombre. Estamos, estamos medio patriqui acá. Falta todo ahí. Falta todo. Está todo por hacer. Eh, bien, buenísimo. Mejor. Vamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Dice que se listarán todas las pantallas y se le pedirá al usuario que elija la pantalla donde quiere publicar. Eso medio que lo podemos resolver afuera. O sea, no, no hace falta resolverlo adentro de esa función. Ya tenemos una función que nos da ese servicio. ¿Sí? Que es esta. Pantalla imprimir array. Esa ya lista todas las pantallas. O sea, hago eso y ya cumplí con el primer punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se listan todas las pantallas. Listo. Joya. Ahora, ¿qué le tengo que pedir al usuario? Le tengo que pedir que elija la pantalla donde quiere publicar ingresando su ID. Bien. Y luego se le van a pedir los datos asociados a la publicidad. Yo acá le acabo de imprimir todas las pantallas que el usuario tiene. ¿sí? Y le voy a decir que elija una. Nada, ¿qué función utilizaríamos para obtener un número? Que todavía no sabemos si es correcto. Nosotros utilizaríamos utn-get, de las que tenemos disponibles, getNumero. GetNumero quiere que le demos un lugar para el resultado, así que me voy a generar un auxiliar. Bueno, acá teníamos un auxiliar ID que lo veníamos usando exactamente para eso, para guardar auxiliarmente la ID de las pantallas. Bien, así que podemos darle este auxiliar acá como para que nos deje el resultado. Bien, vamos a darle un mensaje. Sería, vamos a poner un saltito de línea para que se, se nos empiecen a prolijar. El ID de pantalla es lo que le estamos pidiendo error vamos a también poner acá un saltito de línea y nos falta el control RN, y acá mínimo, máximo y reintento yo qué sé el ID mínimo cero el máximo, no sé, puedo ir a ver cuál era, no sé si había mil pantallas no sé, 10.000 ID porque se pueden ir borrando, reasignando, no sé. ¿Y la cantidad de reintentos? Dos. Ahora, yo pido esto. ¿Qué me devolvía esto para avisarme que estaba todo bien? Cero. Cero. Bien. Esto me devuelve cero y me avisa que está todo bien. Ahora, resulta que acá, el avisarme que está todo bien, es que consiguió un número. ¿Cómo me doy cuenta si ese número es un ID válido? ¿Tenés que recorrer el array y compararlo? Bueno, o sea, todos se dan cuenta que no es fácil. O sea, este no es un número que la validación de este número ya no pasa por, por que sea número, está bien. Que esté en ese rango que inventé de 0 a 10.000, está bien. Pero para que realmente yo pueda usar este número, tiene que aparecer este número como un ID válido. O sea, tiene que existir en el array de pantallas, por suerte, ya lo tengo resuelto. Fíjense, tengo esta magia de la ingeniería moderna que ya me busca en el array de pantallas un ID. Si no lo encuentra, ¿qué me devolvía? Menos uno. Muy bien, menos uno. O sea que si yo, olvídense de guardarlo, no lo quiero guardar el índice. Si yo pregunto si esto me devolvió algo distinto a menos uno, ¿qué quiere decir? Que estaba bien. Que existe. O sea que si yo me aseguro que pasan estas dos cosas, miren, el que obtuve un número y que cuando llamo a la función que busca la ID me devuelve algo distinto a menos uno, acabo de lograr una validación sin laburar, afanándome cosas que ya tenía. ¿Sí? ¿Se entienden? O sea, tomé cosas que yo ya tenía y lo, lo hice jugar a mi favor. Yo ya tengo esta que recorre el array buscando el ID. Si lo encuentra, me va a devolver la posición del array. Pero no me importa. A mí lo que me importa es cuando no lo encuentra. Si no lo encuentra, me devuelve menos uno. Entonces, si me devuelve menos uno, yo sé que está, no puedo seguir. El número ese que obtuve no es un ID válido. ¿Se entiende? Entonces, si no es un ID válido, ni siquiera entro acá. Ahora después vemos si queremos, le damos un mensaje de error y yo qué sé. Ahora, lo interesante es que si yo entré acá, ¿qué pasó de lo que me acaban de pedir? Primero, ¿listé todas las pantallas? Sí. Pedirí, pedí al usuario que elija, ¿sí? Ingresando el ID, y ya validé que la ID está bien. O sea que ahora tiene sentido que yo resuelva esta parte de acá abajo. Si no, no tiene sentido. Si yo al usuario le digo, che, mira, tengo estas dos pantallas, la 0, la 1 y la 2, y el usuario me dice, bueno, la, eh, quiero publicar en la 33, ¿para qué le voy a pedir el resto de los datos de la publicación? No tiene ningún sentido. Entonces, acá acaban de descubrir otro uso del buscar por ID. El buscar por ID es súper cómodo como herramienta de validación. A veces lo necesitamos que nos, nos devuelva en qué índice apareció ese ID para poder modificar, pero también nos sirve como herramienta de validación. Porque como el ID no es algo que lo puedo validar en un rango, sino tengo que saber si está o no está. Porque, por ejemplo, yo lo hubiese validado en un rango entre 0 y 3. Y si borraste el 2, el 2 no está. ¿Sí? Si vos eliminaste el que le tocaba tener ID 2. Entonces, el buscar por ID es súper potente para validar. Vamos de nuevo. Fundamental, siempre que van a enganchar dos entidades, o sea que una entidad va a terminar enganchándose con otra a través del ID validar que ese ID exista, si ese ID no existe, no tiene sentido trabajar en el enganche, porque ¿qué va? si el chabón me decía, ingresalo en el ID, tre, con, quiero contratar la pantalla 33, y yo registro eso, después la pantalla 33 no existe, y mi aplicación se queda con información que es inconsistente, ¿sí? O sea, yo la miro y parece razonable, porque son es un número, no sé qué, entonces parece razonable, pero es inconsistente, porque cuando voy a buscar el ID de pantalla 33 a la tabla de pantalla, no está, no existe, ¿está bien? Entonces, esta función, para que sea consistente, ¿qué tiene que hacer? Aprovecha la función de buscar por ID y valida. O sea, si yo entre acá, está todo perfecto, puedo seguir avanzando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Sí, Mauricio... Justo te iba a preguntar, pero creo que me lo resolviste en, en, la, en la última parte que explicaste, porque yo te iba a decir de dentro del if en get número, reemplazar 10.000 por el ID de pantalla. Claro, pero si yo tengo cargado del 0 a la, al 3, si yo borro el 2, me lo va a mostrar como válido y no está válido. Exactamente, uno tiene que estar preparado para que el ID es un campo que no, no, no se puede con, eh, controlar por rango. Se tiene que controlar. O sea, vos puedes hacer un precontrol control por rango. O sea, vos sabés que nunca vas a tener más de 10.000 eh, pantallas. No sé, creo que era parte del enunciado, no lo estoy viendo ahora, pero en alguna parte del enunciado debería decir, esto va a tener, no sé cuántas, 100 pantallas. Y bueno, sí, 100 pantallas a la vez. Pero las pantallas se van borrando, se van creando, se van borrando, se van creando. Entonces, pasado un tiempo, yo no puedo asegurar cuáles son los ID que están vigentes. ¿Sí? Entonces puedo poner un rango ahí de tomar el dato y yo qué sé, de 0 a mil. Bueno, listo, de 0 a 10.000, está bien. Pero después de eso, de 0 a 10.000, ¿cuáles son los 100 que están vigentes? Y ahí estoy obligado a recorrer el raíz y verificarlo. Lo que pasa es que ya tengo esta función que es maravillosa y que la vamos a usar un montón. Siempre la de buscar por ID, porque también nos devuelve eso. Nos, nos devuelve un menos uno cuando no lo encuentra. ¿Sí? Ok, sí, sí, buenísimo. Así que nada, ahí súper poderoso. Y acá, bueno, aunque sea, después lo hacen, ustedes lo hacen más bonito. Así el día que me lo muestran, yo largo una lágrima. Pero yo voy a hacer acá un print. F. El ID no existe. No. Ya sabemos por qué no nos cargó ese dato, ¿sí? Por lo menos mensaje de reta, pero algo es algo. El ID no existe. Entonces, si el ID existe, joya. ¿Ahora qué puede pasar? Y nada, más o menos ahora es la onda. Podemos tener los problemas lógicos. Los mismos problemas que tenemos siempre que el usuario se ponga rebelde y no nos termine dando el dato que le estamos pidiendo. Pero nada más. O sea, ya son cositas que tienen que ver con el alta. ¿Pero qué pasa? ¿En dónde tengo el ID? Acá. O sea, si yo ahora llamo, miren, vamos a ver cuál es la función estándar que nos vino para el alta. La que nos vino estándar para el alta quiere el array, el límite, el índice, sí y el puntero al ID, pero el puntero al ID de contratación. Así que ya esa función no nos sirve, porque esta también tiene que recibir el ID no solo de contratación, sino el ID de pantalla. Así que ya le vamos a pegar un pequeño cambio a la función de alta, porque no se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Acá ven... Ya la palabra ID, yo no la dejaría suelta porque se pueden confundir. Yo a este le diría que este es el ID de... Pan, uy, casi viendo reforma reformo pantalla cuando quería reformar contratación. Alta. Este es el ID de contratación, ¿sí? Entonces se lo, se lo voy a poner. Contratación. Y ahora esta también va a recibir, ya no como puntero, porque no lo va a modificar, el ID de pantalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. sí se entiende. Perfecto. Entonces, ya ahora nuestra función de alta tiene su primer toque de distinción, ya se empieza a distinguir de una alta convencional y recibe el ID de contratación y el ID de pantalla, ya no es tan cuadradita. Entonces sé sí que acá adentro tengo la ID de pantalla, ¿sí? Que es este que me pedían que me ingrese, que me ingrese el fulano. Entonces, ahora vamos a preocuparnos por los datos eh, que, nos, que nos tenemos que conseguir nosotros. Dice que una contratación o la publicidad tiene, tiene un quit de cliente, una cantidad de días que dura la publicación y un nombre de un archivo. O sea, básicamente esos son los datos que yo tengo que tomar. Está bien, El otro ya me vino como parámetro, que es el ID de pantalla y el ID de contratación. Y el lugar en el array donde lo tengo que modificar. Así que está todo fantástico. Nos tenemos que conseguir estos datos. ¿Qué tengo para conseguir esos datos? Bueno, nada. A ver qué tengo. UTN, GET. ¿Tengo un GET QUIT? No, no tengo un GET QUIT. No lo tengo hecho. Así que no me voy a poner a perder tiempo ahora en tomarlo. Eh, ¿qué voy a hacer? Nada, yo lo voy a tomar con un getDNI. ¿Está mal? Sí, está mal. Se tienen que fabricar un getQuit, que es lo que necesita eh, este enunciado. Eh, así que eso es lo que ustedes deberían hacer. Yo ahora no me voy a perder tiempo en eso, así podemos seguir avanzando y enfocándonos en lo que es el examen. Así que yo lo voy a tomar como un getDNI en tanto y en cuanto. Esperen que voy a mirar en contratación el quit. Ok, lo declaramos como char Perfecto. Entonces... Nuestro DNI espera como resultado, bien, un char. Así que ahí nos permitiría poner un número bastante parecido al quit, pero no es el quit. ¿Qué tenemos que, que darle? Espero que saque esto de acá abajo, así no me confundo. Ahí está. Bien, esta función, esto va siempre medio así. Ahí. Entonces, vamos a hacer con getDNI, que sería ustedes van a desarrollarse el quid ¿Sí? ¿Qué le tengo que pasar como primer dato? Bueno, vamos a buffer de cliente. Le voy a pasar. punto Quit. ¿Qué más le tengo que pasar? Bueno, como es una función segura, necesita el límite. Y seguro al quit, le debemos haber puesto algo así como quit len o len quit. Ah, miren, sigue quedando. Está viejito esto. Raza. Vamos a ponerle quit len, archivo len. Si ya nos queda bien ajustado a esto, ¿no? Este flow a la altura. Eh, bueno, ahora lo cambio. Quit. Vamos a 20 y archivo... Vamos a 256. Bien, entonces... Ahora sí, bueno, no me va a proponer nada porque no compilé. No, no guardé. Ahí está. Quit ¿Qué más me va a pedir? Me va a pedir que le dé un mensaje. Así que vamos a poner acá un super mensaje. Quit Por... y acá por último me va a pedir una cantidad de reintentos, vamos a darle dos intentos bien, así como le pedí el quit, ahora me pide que tengo el quit, la cantidad de días de la publicación y el nombre del archivo vamos con vamos no, a robarnos esto Tac. lo vamos acá Cantidad de días, bueno, esto es un número. Así que vamos directamente a guardar en días. Eh, no sé. Supongamos que puede contratar por 365 días como máximo. Y los días, bueno, las funciones, la función es, la número es distinta. Perdón. El número, lo que nos pide es el resultado, los mensajes, el mensaje de error, mínimo, máximo y cantidad de reintentos. Así que. Mínimo, máximo. Mínimo, un día. Y por último, nos pide el archivo, ¿sí? Así que. No sé, también creo que voy a usar, yo voy a utilizar el Get Descripción. Ustedes lo podrían hacer, ponerse a pensar en las particularidades que puede tener el nombre de un archivo y desarrollar un Get un poco más ajustado al nombre de un archivo. Pero yo voy a aprovechar este que lo tengo, que es el Get Descripción. Lo mismo, me pide que buffer de cliente. Punto archivo Como nuestra función es segura, pide que le demos el límite, archivo LEN, que le demos un mensaje, un mensaje de error. Bien, y la cantidad de reintentos. Fantástico. Por ahí deberíamos andar. Eh, bien. Acá sería. Contratación. Un... Y a ver ahora qué te está pasando, amigo. Que nos equivocamos. Bien. Bien. Este buffer, bueno, acá voy a hacer el refactor para que se deje de ser este un buffer de cliente. Voy a hacer un buffer de contratación. A ver, ahí sí, acá está mal, porque esto quiere el puntero. Uf, me cae bien el refalto, no, amigo. Ahí, este quiere el puntero. Vamos a guardar. Bueno, el modificar lo vamos a dejar comentado porque nada tiene que ver con nuestro problema. Ya llegaremos. Y quién más no tiene nada que ver con nuestro problema. Este, bueno, chao. Bueno, el que ordena tampoco tiene demasiado que ver con nuestro problema. Así que este se va... Después lo pensamos si necesitamos algo así. Y después lo pensamos si necesitamos algo así. Bien. Bueno, llegamos a que tenemos que llamar a la función. Bien. Acá le vamos a pasar entonces el array de contrataciones. Bien. Cantidad de contrataciones y ahora nos pide el índice, el ID de la contratación y el ID de la pantalla. Bien, el índice nosotros lo tenemos acá, el ID lo tenemos acá, el índice todavía no lo buscamos, ahí tenemos que buscarlo. No sé si ya me lo cree o no me lo cree. Vamos a crear un auxiliar índice. Contratación. Acuérdense cuando hicimos el alta de la pantalla. Lo primero que hacíamos era buscar un lugar libre para poner una pantalla. Y si conseguíamos ese lugar libre, encarábamos el alta. Bueno. Acá en contratación, esa parte todavía no la hicimos, la puedo hacer acá arriba. O sea, puedo en este lugar tratar de salir a buscar un lugar libre. Porque también no tiene ningún sentido hacer nada si no puedo guardar una nueva contratación. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar un lugar libre en el array de contrataciones. ¿sí? Así que en el array de contrataciones voy a salir a buscar un lugar libre. Si encontré un lugar libre, auxiliar índice de contratación va a ser mayor o igual a cero. Lo mismo, que eso ya está en el código de arriba. Encuentro el mayor en este teclado, mayor o igual a cero. Y en ese caso, estaría haciendo todo este código. Fantástico. Me tengo bien adentro. Track. Entonces, si yo estoy acá adentro, es porque encontré, vamos a sacar toda esta porquería, encontré un lugar libre, y ese lugar libre es acá. Auxiliar índice de contratación. Entonces, cuando acá le tengo que decir dónde. Esperen que me comí algo. No. Claro, antes el índice. Acá le digo el índice. Y por último, el último parámetro que tenía esta función, que es el que incorporamos nosotros como novedad, a ver si ahí me parece, acá es el ID de la pantalla. El ID de la pantalla fue el que le pedimos al usuario, este, y que después nosotros verificamos que exista. ¿sí? Entonces, este es el ID de la pantalla. Pum. Ahí deberíamos estar en condiciones, Array no se debe llamar así, ¿cómo se llama? Eh, Arrays, no se puede llamar Arrays. Vamos a hacer un refactor, Rename, Array. Contrataciones, ahora sí. Entonces, en array contrataciones, array contrataciones, bueno, vamos a guardar todo y ahora vamos a ver dónde explota esto, si es que explota en algún lado. Parece que no, no quiso explotar. Entonces parecería que estamos pudiendo dar de alta una contratación, ¿sí? Si eso funciona. ¿Qué debiéramos de tener ya rápido a la vista, que todavía no lo tenemos? O sea, nosotros en la función, en la 4, acá hicimos eh, esto que lo, vamos a llamarlo igual que en el examen, en el examen se llamaba contratar una publicidad. ¿sí? Le vamos a poner el mismo nombre, así después a ustedes les coincide. Así que vamos a poner acá track, lo mismo que en el examen. No sé si lo pide, supongo que sí, listar contrataciones. Bueno, en el punto 8, supuestamente, nosotros tenemos que listar una contratación. Así que vamos a hacerlo. Salir, medio que se nos va a ir corriendo. vamos a dejar de salir la opción, esto tiene 10 en la 11, así ya no tenemos que estar corriendo más, y esto tenía un punto que era el 8, 5, 6, no sé qué onda, 7 todavía no sabemos qué onda, pero el 8 era el imprimir, Imprimir contratación. Para imprimir la contratación, nosotros si hacemos el caso 8, este ya va a ser el caso 11, ¿no? Y nosotros acá donde preguntamos qué onda, tendríamos que incorporar que ya se banque hasta el 11. Entonces, nosotros ya tenemos una función que es para imprimir el array... hacemos acá el caso 8, que en vez de imprimir el de pantallas, imprime el de contrataciones, para lo cual le tengo que pasar el array de contrataciones y la cantidad. Eso ya nos conviene tenerlo implementado, ¿por qué? Porque así podemos ver rápidamente que logramos hacer la función de alta, ¿sí? si no no estamos pudiendo imprimir, es medio, medio difícil saber si la función de alta nos está funcionando. Así que, Ahí vamos a volver a hacer una prueba. Supuestamente va todo bien, ya tengo cargada una lista de pantallas, ¿sí? La que nos quedaron de la alta forzada. Entonces, ahora en este caso voy a contratar una publicidad. Me lista las pantallas que tengo y le voy a decir, ah, quiero la pantalla 4. Me pide el quit. Algo ya está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pantalla 4 supuestamente no existe. Entonces, vamos y resolvemos este problema antes de seguir avanzando. Veamos qué hicimos. Nosotros pedimos un lugar libre, estaba todo bien, le imprimimos la lista de pantallas, obtuvimos lo que el usuario nos ingresó en el rango que es correcto y ahora le pedimos a la función que busca en las pantallas que nos encuentre la que tiene este ID. Bien, vamos a ver qué hace esta función. Busca la que tiene ese ID. Esa que tiene ese ID no existe. Con lo cual. ¿Será por el valor de.? Arresto? No, porque respuesta acá está mal, ¿ven? Mire, este es un error que venimos arrastrando, ojo, ¿eh? Respuesta ahí no debería haber sido modificada, sino que debería haber quedado con menos uno hasta que esto en algún momento le daba un valor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Fíjense que esto debe ser una macana que venimos arrastrando ya hace un rato. Acá también debe estar esa macana hecha. Acá, miren. Está mal. Ahí la ajustamos. ¿Sí? Estas cosas van surgiendo en la medida que las vamos queriendo usar para otras cosas las funciones. Por ahí nos damos cuenta. Eh, este, buscar cliente. ¿Buffer cliente? Ah. Bien. También la comento así. No damos con warning raros. Todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya tenemos pantallas cargadas. Vamos a contratar de contratar. Bueno, quiero contratar la 4. No existe. Un éxito. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de contratar algo que existe. 4. Contratar publicidad en la 1. Me dice quit. 1. Nada. No me pide más nada. No sé si explotó, no explotó. Vamos a ver qué pasó cuando pedimos el quit. Entonces, vamos a la contratación. Profe. Sí, ya voy, ya voy. Deme un segundo, que no sé ni qué estoy haciendo acá en la de quit. Sí, te escucho. Me quedé en la parte donde resolvimos ese el, el ID. El ID que no existía. Sí. ¿Cómo ahí? te quedaste? Hace 20 minutos hablamos de eso. No, recién fue. Ah, esto, o sea, ¿qué, ¿cuál era el bug? Sí. Ah, bueno, no, el bug es que esta función estaba, estaba poniendo respuesta acá en cero, después de hacer la validación, y, pero no, en esta no tiene que ponerla en cero, acá tiene que dejar que respuesta siga en menos uno hasta tanto y en cuanto el valor buscado aparezca, sino que quede en menos uno, ¿me entendés? O sea, si el valor buscado no aparece... Esta respuesta tiene que seguir valiendo menos uno. Lo que pasa es que se ve, vinimos, copiamos y pegamos de otro lado y nos quedó. Que es como ah, suele perfecto. pasar, ¿ves? copiamos y pegamos de acá, por ejemplo, acá está mal también. Eh, acá está mal, nos dice que el lugar vacío es la cero, también está mal. Fíjese que el empty index tiene ahí un pequeño bug. Claro, porque ahí retorna dos valores, si ya cambiás un valor de error, ya... No, no, por eso hay que mantenernos ahí firme. Si le queremos de ese otro uso, nos tenemos que mantener firme en que el valor es menos 1 hasta que la función lo encuentra. Perfecto. ¿Está bien? Bien. Igual vamos a ver por qué nos explotó. O sea, volvamos a nuestro problema original. Vámonos. Guardamos. Compilamos. Le damos play. Nuestro problema fue acá que estaba todo aparecía, parecía que estaba todo bien. Le dijimos que queríamos contratar. En el ID 0 nos pidió un quit. Y después del quit, no nos dijo más nada. Así que algo está mal. O sea, ¿qué está mal? ¿Cómo armamos el IF? Eso les quería mostrar. Seguramente nos mandamos una macana en cómo armamos el IF. No preguntamos si era igual o igual a cero. Yo me fui a la otra. Uah, tengo que venir acá a contratación. Seguramente, que es la macana más típica? Es esa, ¿ven? Acá, no pregunto si... O sea, yo acá tengo que preguntar si está todo bien. Esto me devolvió un cero. Entonces, os puedo preguntar poniéndole el negado acá adelante... O puedo preguntar si es igual o igual a cero. Como siempre le ponemos igual o igual a cero, ahora lo voy a dejar con el negado para que le queden los dos ejemplos. O sea, el negado hace que si esto es cero y lo niego, da 1. Entonces, si todos los casos dan 1, voy a terminar entrando a hacer esto. Hacer eso y preguntar si es igual o igual a cero es lo mismo. No pasa nada. Bien, como nos comimos eso, ¿qué pasó? Ya nos dio mal el primer campo y no, ni siquiera nos dio la chance de preguntarnos por el segundo. Sigamos entonces ahora avanzando que sacamos ese problema en hacer una contratación, quiero la pantalla 0, quit 1, días 1, archivo A, listo, aparentemente está contratada, ¿sí? como ahora voy a tener el imprimir contratación 8, ya lo puedo verificar, ven ahí, bueno, bastante berreta al imprimir, no le podríamos dar un poquito más de amor al imprimir, pero aparentemente va, vamos a hacer una contratación más, vamos a decir que queremos contratar la pantalla 2, que mi quit es el 1, que los días son 2, y que el archivo es B, y ahora con el 8 podríamos imprimir, y bueno, vemos que funciona, lo que pasa es que es bastante, bastante duro, o sea, imprimir quedó como horrible, así que vamos a vamos a poner un poquito de gracia al imprimir, para que nos dé algún dato que nos sirva, ¿sí? Esto imprimía el ID, o sea, como es un imprimir de debug, estaría bueno que me diga que me está imprimiendo, entonces, yo qué sé, esto es archivo, y este último dato es el quit. Bien. Y esto tenía algún dato más que ya podemos imprimir. ¿Qué otro dato tenía la, la pantalla? La contratación. La Eco, el ID de pantalla, que seguramente lo vamos a necesitar. En algún momento vamos a necesitar ese ID de pantalla, entonces ya lo voy a poner acá en el debug, así ya nos aparece. ¿sí? ID, pantalla. Bien, ahí ya tiene un poquito más de onda. Entonces, ahora vamos a hacer una última, última prueba y seguimos, seguimos avanzando. Bien, vamos a contratar. Contrato, la 1. Quit, 1. Días, 2. Archivo, A, A, todo A. Bien, ahora vamos a imprimir la lista de pantalla. Ya sabíamos que andaba y vamos a imprimir la lista de contrataciones. Joya, Ahí tiene un poquito más de onda. Incluso veo qué pantalla es la que pude lograr dar de alta. Acto seguido, ni lo dudo, vengo y me fabrico una alta forzada de contratación. No pienso estar todo el día, cada vez que le dé play y quiera probar algo, no quiero estar cargando cinco contrataciones, porque me pierdo un montón de tiempo que lo podría estar aprovechando eh, para programar, ¿sí? Entonces, ya que pude hacer el alta, ya le confío al alta, ya sé que funciona, bueno, la reemprolijamos un poquito, la dejamos bonita, ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nada, vamos a fabricarnos una alta forzada. ¿Qué es una alta forzada? Bueno, un alta que reciba también estos parámetros desde afuera y no se, los, no se los tenga que pedir al usuario. En realidad que ninguno de los parámetros se los tenga que pedir al usuario. O sea que directamente dé de alta todos los campos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a contratación.h para no olvidarnos nada y vamos a ver cuál es... Esto lo borro. No sé, no se ha quedado ahí. Bien. Ahí decía cuáles eran los campos que estaban agregados. Ah, también lo saco, ya no tiene sentido. El ID. Bien. Entonces, ahora vengo a contratación y me voy a fabricar una alta forzada. ¿Para qué? Para no estar laburando más y que lo reciba como parámetro. ¿Qué tengo que agregarle a los datos que yo ya le estaba pasando? Bueno, a los datos que yo ya le estaba pasando, le voy a agregar los que les estaba pidiendo al usuario. O sea, archivo. Quit. Perdón, en vez de pedir uno por uno, ¿no puedes? pasar directamente una variable ahí está, sí, estructura. pero te va, a quedar, o sea, te va a quedar todo este despelote afuera vas a, o sea, en vez de poder escribir en el main en una línea de código como yo lo escribí acá vas a tener que estar cargando campo por campo adentro de la estructura para después poder pasar la estructura prefiero que ese bardo me quede dentro de la función de alta forzada ¿me entendés? Así me, acá me queda más compacta porque no voy a evitar hacer los string copy en algún lado o lo hago afuera o lo hago acá ¿Se entiende? Prefiero que me quede ajá, acá, así ajá, ya el, sí, sí. desde afuera me queda más sencillo usar. Eh, bien, entonces recibimos archivo. Vamos a recibir el quit. Y, ¿qué más? La cantidad de días. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo mismo que antes. O sea, estos tres datos, que son los nuevos, ya me dejaron de. Dejé de pedírselos al usuario, me vinieron como parámetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, copiarlos. Archivo. Estos son los tres, ¿no? Los que acabo de agregar. Estos tres son los que tengo que copiar. Bueno, STR ncpi voy a copiar en buffer contratación opa qué te pasó bueno, buffer contratación lo he copiado mal c no sé, control v punto nombre no punto archivo coma lo que hay en archivo y acá esto debería llamarse... No, no se llama, ¿o oh, sí? Chiolén, sí, y QuitLen. ese STRN SPI, perfecto. Tenemos que hacer uno muy parecido para lo que sería el Quit. Vamos a estar copiando acá quit en quit. Y acá, por último, nos quedaría copiar en buffer contratación la cantidad de días de la contratación. Bien, por esta porquería. Y me tengo que fijar a ver si tengo incluida... String la tengo contra incluida. Contratación la tengo incluida. Perfecto. Vamos a compilar. Bueno, parece que no nos mandamos ninguna macana. Nos tenemos que llevar la firma. Una contratación, una posición de array. Forzada. Bien. Vamos a copiarnos esto. Nos lo llevamos al H. La pongo acá abajo. lo Toque separada porque si se la quiero borrar. Bien. Perfecto, entonces lo mismo, para hacer una contratación de manera forzada, vamos a ir acá arriba, sé que acabo de inicializar el array, estoy más o menos ante la misma situación que antes, entonces voy a hacer un cont alta forzada. ¿Qué quiere que le dé? Bueno, el array de contrataciones, o sea, que quiere que le dé este array? Y con la cantidad, así que ahora me llevo los dos datos coma coma ¿Qué más me piden? Bueno, quiere que le dé en qué posición, como yo sé, no voy a andar buscando libre, en la posición 0 le voy a decir, que le dé el ID de la contratación, acá sí le voy a pasar este ID, así ya lo va incrementando, el ID de la contratación, también quiere que le dé el ID de la pantalla que quiero contratar, bueno, tiene que ser alguna, para que sea consistente, alguna de las tres que yo creé de arriba, por ejemplo, la pantalla 1, quiere que le dé el archivo, Archivo 1.mob. Quiere que le dé el quit. Así que acá le puedo poner un quit prolijo. O le puedo poner cualquier cosa, lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y la cantidad de días. 2. Listo. Ahí ya acabo de hacer una contratación. Entonces ahora vamos a hacer varias de estas. Y vamos a alterar levemente los datos. Por ejemplo, vamos a hacer tres contrataciones en la misma pantalla. Entonces serían la 0, en la 1, en la 2. Las contrataciones están hechas en la misma pantalla. Vamos a poner que son distintos archivos. Vamos a decirle que lo hace el mismo cliente por 20 días, 10 días, 2 días. Y ahora vamos a hacer otra tanda de contrataciones que serían la... 3, la 4, la 5. Vamos a seguir haciendo que se incremente el nombre del archivo. 5, 6. Vamos a cambiar el cliente. Vamos a tener dos clientes distintos. Sí. Si no pasas eh, la dirección de memoria de, de ID Contrataciones. ¿O va con sí, sí, valor? sí, tienes razón. No, no, no, tienes razón, tienes razón. Me la comí para dirección de memoria, porque necesitamos que lo modifique la función. Bien, entonces acá, que este campo, ¿se acuerdan? Era el, el que definía cuál de las pantallas es la que estoy contratando, entonces voy a contratar un par de veces a la 0 y voy a contratar una vez a la 2. Esto, bueno, lo exageran como quieren, pero la cosa es que esto de entrada ya arranque con contrataciones hechas, ¿sí? Entonces, yo ya le voy a dar play, ok, y no, no hago más de Data Entry. O sea, si ahora imprimo la cantidad de pantallas, tengo tres. Y si imprimo la lista de contrataciones, ya tengo todas esas contrataciones hechas. ¿Sí? Buenísimo. Todas me quedaron con ID de pantalla cero. Así que debo estar haciendo alguna macana. Eh, vamos a la alta forzada. No lo debo estar cambiando. Días. Ah, ok. Eh, para. ¿No lo cambié? No, no lo cambié. En ningún lado estoy asignando. Me parece que en el alta común también nos mandamos a bacana, A ver, ahora lo vamos a revisar. Contratación. Punto ID de pantalla. Acá no lo cambié, pero creo que en el otro tampoco. Igual ID. Creo que esto no lo hice en el otro tampoco, en el alta que está perfecto, claro, nada más cargamos los datos que le pedimos al usuario, nos olvidamos también de cargar las pantallas, así que ahí lo saldo, vamos de nuevo, le damos play, entonces ahora sí, imprimo las contrataciones, joya, ahora sí, tres contrataciones la pantalla 1, dos contrataciones la 0, y una contratación la pantalla 2, ¿sí? Fíjense que ahora todo lo que nos queda por hacer, eh, ya no tenemos que cargar más nada, y seguramente los que hayan tratado de hacer este programa perdieron gran parte de su tiempo, cada vez que le dan play al código, cargando una pantalla, cargando dos pantallas, cargando cinco contrataciones, cargando dos contrataciones, y encima cada vez que le dan play, las cargaban más o menos, o sea, a veces le ponían unos datos, a veces le ponían otros, entonces eso les puede llegar también a traer algún algún problemita, ¿sí? Eh, nada, pero ahí más o menos vamos, voy a separar un poco esto por, para que sea más fácil la lectura estamos. Bueno, dudas hasta acá, preguntas, ¿vamos bien? Eh, sí, diga. Marisa, te hago una pregunta, Álvaro. este Fíjate, yo por lo menos en esta función eh, validé si había una pantalla disponible, o sea, si ya habías ingresado una pantalla. es eh, Más que todo el planteo, si necesito hacerlo. Eh, el, va, vamos a la, a la que no es forzada, esta. O sea, vos me decís que para dar de alta una contratación, ¿qué verificaste? que hubiera pantallas ya ingresadas Guay, buenísimo, sí, un éxito está bien, lo que pasa que igualmente, fíjate sí o sí va a tener que estar, porque si no a nosotros nos quedó eso también verificado pero desde otro lugar, mirá cuando yo hago el alta de verdad, no, no la forzada cuando yo hago el alta lo primero que hago eh, track, es, bueno nada verificamos que, que haya un lugar libre en la contratación, todo bien Imprimo la raíz de pantallas y le pido el ID. Si que, o sea, en nuestro caso tampoco se va a cargar una contratación si no hay un ID. Lo que pasa es que va a haber una pequeña pérdida de tiempo que sería que al usuario le voy a imprimir una lista vacía y acá le voy a estar pidiendo un ID y después le voy a decir que no existe. Quedó un poco más prolijo el tuyo, si querés. Eh, pero sí, el que lo quiera hacer como, como lo hizo el compañero podría lo de buscar el ID... Eh, o verificar que, que ya el ID de pantalla sea por lo menos uno, ¿no? ¿Utilizaste eso para verificar? Sí, exactamente. Bueno, podrían verificar eso, o sea que ya hayan dado de alta alguna, alguna pantalla, si no, no tiene sentido hacer una contratación. Está buena la validación. ¿Está bien? ¿Está muy bien? ¿Alguna otra duda? Dale, no, no, perfecto. Yo ahora cambio el punto, ahí acabamos de cumplir con lo que sería el 4. Vamos a pasar al 5. Dice, modificar las condiciones de una publicación. Bien, y este ya tiene una, algunos detallecitos. Vamos a poner acá de nuevo el texto del 5. Acá, vamos a agregar el texto de nuestro real.5, porque el de imprimir no es el 5. Eh, esperen. El imprimir el array de pantallas en el de verdad sería 9, ¿no? Así que este le vamos a poner 9, y ahora vamos a fabricarnos nuestro 5. Vamos a llevarlo al lugar del 9, porque quede con orden. Vamos a cambiarlo allá arriba. O sea, esta sería la opción 9. Bien, y el que estamos haciendo ahora es el modificar, o sea que el imprimir de verdad sería... Listar contrataciones sería el 8, ¿no? No, este es el 8, está bien. Y este... Esta. El 8 es listar contrataciones y el 9 es listar las pantallas. Así que lo vamos a dejar así. Así les coincide 9. Y el que estamos haciendo ahora es el 5, que se llama modificar condiciones de publicación. Vamos a copiar tal cual está. Ahí. Bien. Modificar condiciones es el 5, que es el que vamos a trabajar ahora. Ok. ¿Qué nos pide? Lo que dice acá. Vamos a hacer un case 5. Y vamos a ver qué onda. Modificar las condiciones de una publicación. Se pedirá que se ingrese el quit del cliente. Y se listan todas las pantallas de video que el cliente tiene contratadas. Mostrando todos sus campos. Primer problemón. Ahora vemos qué onda. Segundo problema. Luego de ingresar el ID de la pantalla, se permite modificar la cantidad de días contratados para la misma. Bien, o sea, nuestro primer problema acá es que se pide, le pedimos el quit, eso parecería como algo fácil, ¿no? Es una función más, pedimos un quit. Y ahí, acto seguido, en el caso de que haya, necesitaríamos una función a la que yo le pueda pasar el quit y me liste las pantallas que ese usuario tiene contratadas, ¿sí? O sea, parecería que en realidad, como, como que no sé si está bien, bien escrito el enunciado, pero como que lo que tenemos que hacer es poder mostrarle al usuario la información que está dentro del array de contrataciones, pero un poco más enriquecida. O sea, no solamente mostrándole la contratación, sino también mostrándole el ID, el, los datos de esa de las pantallas que él tiene contratados. Pero sí si, sí o sí, para yo poder encontrar... Ese quit que me acaban de ingresar, el quit lo tengo registrado en el array de contrataciones. O sea que sí o sí, el primer array, el que tengo que recorrer, es el de contrataciones. Pero cada vez que yo me pare adentro de una contratación que me es coincidente, o sea que me coincide el quit con el que me acaba de ingresar el usuario, voy a tener que ir al array de pantallas a buscar la información que me falta. ¿Se entiende hasta acá? O sea, olvídense de la segunda parte del enunciado. Nada más vamos a preocuparnos por la primera parte, por este pedazo entiende qué es lo que hay que hacer? Ahí es donde se mezclan las bibliotecas, ¿no? Por eso, ya acá estoy teniendo un problema que es, o sea, algo que hasta ahora no nos había pasado, que no tengo la información en un solo array. O sea, tengo que ir a dos arrays distintos a buscar esta información. No la tengo completa en un solo lugar. Yo sé que tengo, voy a tener que recorrer. O sea, ¿cómo lo haría yo? Vamos a empezar, vamos a, empezar a hacerlo. Lo que haría yo es una función sencilla de entrada que sería Tengo el quit, ¿dónde están registrados los quits? Bueno, los quits están registrados en eh, las contrataciones. O sea, las, la lista de contrataciones, el array de contrataciones, ahí tienen registrados los quits. Entonces, podríamos empezar haciendo que lo único que haga nuestra función de entrada sea mostrarnos... ¿Sí? O sea, todas las contrataciones que coinciden con ese quit, aunque sea que nos las muestre por pantalla, como primer paso, como para poder hacer algo que busque por quit. ¿Sí? No solo la primera ocurrencia, sino todas las que haya, o sea, todas las contrataciones que coinciden con el quit, que las imprima por, por pantalla, a esa misma función, después le vamos a incorporar que no solo reciba el primer array, sino que reciba los dos arrays. El array de contrataciones y el array de pantallas. Entonces va a poder mostrar la contratación, pero con toda la información de la pantalla, no solo con el ID. Pero empecemos por, vamos por parte. Porque fíjense que toda esta primera parte es como para mostrarla al usuario. Luego dice de ingresar el ID de la pantalla se le permite modificar la cantidad de días. Eso ya es otro problema. O sea, todo esto es como, nosotros necesitamos hacer algo que le pueda informar de esta manera al usuario. O sea, es como que necesitamos algo que le pueda imprimir cuáles son las pantallas que él tiene contratadas. Esa sería la función. ¿sí? Lo que pasa es que ya esa información no está en un solo array, está en los dos. Pero vamos por parte. Vamos a atacar primero el primer array. Que es el de contrataciones. Pero... Va, vamos vamos a llegar a, a resolverlo. Pero la función más o menos sería un, la que la que nos serviría sería un imprimir ¿sí? pantallas contratadas por quit. O sea, yo tengo un quit y quiero que me listes cuáles son las pantallas que yo tengo contratadas. ¿Está bien? Después vamos a necesitar una función, pero eso ya nos metemos ahora en 10 minutos, que cuando el tipo nos dé, eh, ¿cómo se llama? Cuando, cuando el usuario después nos diga, bueno, este es el ID que quiero modificar, voy a tener que igualmente verificar que ese ID sea del quit que él originalmente me había dado. Pero bueno, ya nos vamos a llegar a meter con ese bardo. Pero yo sé que tengo que imprimir las pantallas y antes voy a tener que pedirle al usuario el quit. Así que vamos a obtener ese quit. ¿Cómo podemos obtener ese quit? Bueno, UTN, vamos a ir usando lo mismo, que no está bien, pero es lo que tenemos, que habíamos utilizado recién, era el dni para obtener un quit. Este quit va a ser un auxiliar del main, seguramente no lo tengo declarado, así que me voy a generar acá un int. Auxiliar quit. Eso es lo primero que voy a salir a conseguir. ¿sí? ¿Por qué lo del quit? Eh, lo habíamos hecho acá, y habíamos usado el de DNI, bueno, voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer ahí en el main, en este caso 5, o sea, de entrada, voy a arrancar llamado a esta función, pero lo voy a guardar acá en un auxiliar quit. ¿Qué me va a devolver el, usuario, el la función, si esto salió todo bien, va a ser igual igual a 0, así que yo arranco negándola, y digo, bueno, listo, si yo pude hacer, tengo un, quit, tengo un número que aparentemente es un quit, voy a llamar a esta que imprime. Si ¿sí? eso va a ser lo primero que, que voy a hacer. O sea, si obtuve el quit, voy a llamar a esta, que todavía no desarrollamos, pero vamos a usar un poco la imaginación. ¿Qué querríamos que haga esta, esta función? Bueno, yo querría que, que reciba, por un lado, primero la raíz de contrataciones y la cantidad de contrataciones. Esos serían los primeros parámetros. Ya sé que voy a querer que reciba la raíz de pantallas y la cantidad de pantallas, así que ya también se lo paso. Y el dato a buscar, o sea, el dato de color, acá es el quit. ¿sí? Entonces, lo que yo le voy a pasar es el auxiliar quit. O sea, acá lo tuve que pasar con Amperson Y allá lo voy a pasar por valor. ¿sí? No tiene sentido alguno pasarlo por referencia. Entonces, más o menos, esta sería una función que a mí me haría feliz. O sea, una función a la que yo le doy el array de contrataciones, el array de pantallas y un quit. Y me imprime la información de todas las pantallas que ese quit tiene contratadas. Eso sería fantástico. ¿Se entiende eso? O sea, si esta función existiría, listo, ya resolvimos la primer parte de este punto. O sea, esto de acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Se entiende. Bueno, muy bien. Si vos decís que se entiende, seguimos adelante porque tus compañeros no contestan. Eh, así que vamos a seguir adelante. Vamos con nuestra superfunción, que nos tiene que dar este servicio. Vamos a codearla ahora. ¿Dónde la programo? Primer tema. Bueno, acá hay un temita que es que esta función, eh, no sé dónde ponerla, porque recibe la red de pantalla, pero también recibe la red de contrataciones. ¿sí? Entonces ya es una función media extraña, que podemos hacer dos cosas. O tiramos una moneda al aire y la ponemos en una de las dos bibliotecas que tenemos, o la, empezamos, la ponemos en una biblioteca nueva que podemos llamar informes. Porque este problema de tener que pasarle dos entidades a eh, una biblioteca, ya nos va a empezar a pasar por todos lados. Entonces quizás esta, imprimir pantallas contratadas por quit, ya medio que se parece a un informe, ¿sí? porque accede a las dos bibliotecas. Entonces... Info, la voy a llamar yo. Vamos a hacer que sea parte de esa biblioteca donde después vamos a poner los otros informes que tenemos que hacer, los listar, informar, todo eso que nos piden por abajo. ¿sí? Como esta ya recibe las dos entidades, voy a generar una nueva biblioteca. Aparte, para tener una excusa y generar una nueva biblioteca, por si alguno está perdido todavía, vamos a hacer un header file, la voy a llamar informes.h. Y vamos a hacer un sort file. Y la voy a llamar informe.c. Bien, entonces, en el H, ¿qué me voy a llevar? Bueno, en el, en el H voy a, voy a incluir esta, esta función. Que todavía ni siquiera tiene un prototipo, pero tiene ahí más o menos como es la estética. Vamos a hacerla. Vamos a empezar a desarrollarlo en el C. Y ahora después nos llevamos la firma al H. Más o menos esta es la estética que tenemos que cumplir. Voy a... Bien. ¿Qué va a pasar en esta biblioteca? Esta biblioteca va a necesitar utilizar... Bueno, esto va a devolver un int, igual que siempre... Eh, va a necesitar utilizar tanto a contrataciones, ¿sí? O sea, cosas que están acá como cosas que están acá. ¿Sí? Va, va a utilizar cosas de pantalla, va a tener que conocer a esta entidad y va a tener que conocer a la otra. Entonces, va no le va a quedar otra que incluir a las dos. En ese sentido, se va a aparecer bastante los include que va a realizar esa biblioteca a, a los include que tenemos en el main. ¿sí? Así que aprovecho estos y me los llevo a la de informes como para que conozca un poco de todo. Bien, tiene que recibir el array de contrataciones. Fantástico. ¿De qué tipo va a ser el array de contrataciones? Bueno, va a ser del tipo contratación. ¿sí? Va a ser un puntero. Cantidad de contrataciones. Va a ser, en este caso, un int. Eh, voy a poner límite. Contrataciones. El array de pantallas, ¿de qué tipo va a ser? Pantallas se llamaba. Va a ser también un puntero. Y esto va a ser el límite de pantallas. Y va a ser del tipo entero. Y por último, voy a estar recibiendo un parámetro más, que es el quit, que dijimos que era un char, ¿sí? un string. Así que ahí ya tengo más o menos todo lo que necesito. ¿Está bien? Bueno, hay que documentarla y yo qué sé. Ahora ustedes obviamente lo tienen que hacer. Yo no quiero perder demasiado tiempo. Voy a hacer el famoso int, uf, respuesta o resultado o retorno retorno lo voy a poner en menos 1 voy acá a hacer un return retorno perfecto ¿Qué voy a validar bueno que me hayan llegado toda esta información más o menos de manera razonable con lo cual tengo que preguntar que los punteros sean distintos de null los límites sean mayores a cero, si no, no tiene demasiado sentido eso ya lo pregunto así no me olvido después de hacerlo mayores a cero y lo mismo con los otros datos que tengo sí del quit podría preguntar también que sea distinto de null, ya que no deja de ser un puntero array pantallas de contrataciones, ya lo pregunté pantalla tiene que ser distinto de null. El límite de pantallas tiene que ser mayor a cero. Y por último, esto no deja de ser un puntero más, así que también puedo preguntar si esto es distinto de null. Fantástico. Si estoy acá, acabo de recibir todos los parámetros correctamente, y ahora vemos después pues, qué hacemos con, con el retorno. Pero bueno, básicamente, nada, me llevo la firma al punto H, track, ya tengo firmada esta, entonces me restaría solamente incluir informes dentro del main para poder utilizarla, Fantástico, tengo ahí informes con la I en mayúscula. Bien, entonces ya esta función empezó a existir y debería compilar de nuevo mi código si no me mandé ninguna macana, aunque todavía no hace nada. Incompatible tipo de dato. Quit, ah, sí, porque quit es un string, así que nos lleva a ampersand, ¿dónde está? Acá. Hermoso, bueno, ahí estoy obteniendo un quit. Y estoy llamando a mi función, a ver qué hace. Vamos a guardar, compilar. Un warning compatible, la conversión. Eh Bien. A ver cómo lo declaré acá. y acá bueno. bueno, vamos a ver vamos una macana acá lo de haber declarado como int acá está auxiliar quit bien. ahí estamos bien, entonces ahí deberíamos de nuevo estar en condiciones de seguir programando fíjense esto de de manera bastante asidua ir como compilando, ¿sí? Tratar de no, no, no avanzar con errores porque después se les va a ser imposible destrabarlo. Eh, así que traten de compilar muchas, muchas veces. Bien, tengo acá el imprimir. Entonces, básicamente, empecemos con los, lo, lo más simple. O sea, yo podría recorrer para tratar de encontrar si ese quit está y aunque sea imprimir la información que tiene que ver con la contratación. O sea... Con lo que ese quit tiene contratado. Cómo aparece, ¿sí? Entonces, buenísimo, listo, dale. Vamos a hacer eso. Puedo declararme una i. Acá me hago un for. Y voy a recorrer el, primer, el array de contrataciones. sí. Voy a recorrer ese array. O sea, acá dentro del for, el que voy a afectar, va a ser ese array. Voy a analizar este array en cada posición de la i. Este. Entonces voy a decir que i va a ir desde cero. Mientras que la I sea menor a el límite de contrataciones, incremento en cada pasada la I en 1. Bien. ¿Qué voy a verificar? En cada posición de I, punto, quit, si coincide o no con el quit que me acaban de pasar. Pero como es un string, no, no me queda otra que compararlo con strncmp, ¿sí? ¿Sí? El string compare seguro contra el quit. Y acá le tengo que decir la longitud del quit, que es quit len. ¿Qué me va a devolver si esto es igual, si son iguales los quit? Un 0. Entonces yo todo esto lo voy a meter adentro de un if. Y me voy a preguntar, ah, ok, ¿esa posición contiene el quit que estoy buscando? Bueno, de entrada, si lo contiene, ¿qué voy a hacer? No tiene que ver con lo que nos pidieron, pero aunque sea para ver que logramos encontrar ese quit. Bueno. Este no se debería llamar quit, se debe llamar auxiliar o algo por el estilo. Auxiliar quit. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir la información de esa fila. Para no trabajar tanto, voy a ir a contrataciones, que yo ya tenía acá un imprimir, seguro. Hermoso. Fantástico. Y ahí me voy a imprimir esta información. Medio que no me voy a robar mucho, pues se llama distinto, pero bueno, no importa. Vamos a ver qué podemos usar. Bien, sé que tengo que imprimir ID, archivo, quit, ID de pantalla, perfecto. Pero ahora ya tengo que acceder de esta manera. Y no con el operador flecha. Pero bueno, bastante bien estuvo el, el robo. Y ahí voy a imprimir la, toda la información de esta contratación. Cosa que no me están pidiendo. Me están pidiendo que le diga cuáles son las pantallas y toda la información de las pantallas. Pero bueno, fíjense que el último dato es el ID de la pantalla. Que es lo que me permitiría llegar a la conclusión que necesito. Pero esto me permite devaguear, saber que está todo bien, que me funciona mi código hasta acá. Entonces, le doy play. No hago de data entry, porque ya tengo cargadas contrataciones. O sea, yo hago 8. Ya hay contrataciones. Y ahora lo que tengo que hacer es la opción 5, que sería modificar las condiciones de la publicación. Me dice, ¿de qué quit? Bueno, voy a ingresar 1, 2, 3, 4. Enter. Y fíjense que como puse 1, 2, 3, 4, me imprimió la información de los que me coincidían con el quit. ¿sí? Ahora le voy a decir lo mismo, 5, pero no del 1, 2, 3, 4. Quiero las del todo 2. Entonces, 2, 2, 2, 2, enter. Y ahí me imprimió las que tienen que ver con el 2. Pero, ¿qué es realmente lo que esto nos estaba pidiendo? Lo que nos estaba pidiendo era que le demos esta información, pero más enriquecida. O sea, que, te, que, le, que le demos también datos de la pantalla no solamente datos de la contratación. ¿sí? Yo acá, el único dato pobrecito que le estoy dando es el ID de la pantalla. Entonces, vamos a dejar esta misma información, pero vamos a enriquecerla. O sea, en vez de darle el ID de la pantalla como único dato, vamos a ir a buscar el resto de los datos que tengan que ver con la pantalla antes de armar esta impresión. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí, faltaría los días contratados. ¿En esta impresión? Sí, podemos ponerlo. Eh, o sea, los datos que yo tengo hasta ahora son estos. También puedo poner acá los días. Por ciento de, y ahí lo incorporamos. Pero lo que yo quiero, lo que te estaba diciendo es que lo que quiero es como enriquecer la información que tiene que ver con la pantalla. El tipo de pantalla y cuánto vale y todo. Exactamente, que es lo que me está pidiendo el enunciado. Ahora vamos a ver que ahí puede haber algún errorcito de interpretación del enunciado. Ahora lo chequeamos, pero acá serían días, ¿no? Listo, ahí nos quedaría un poquito más copado, como decía el compañero. O sea, ya estaría informando también los días. Vamos a probarlo. Eh, sería 5, 2, 2, 2, 2, enter. Bueno, listo, ahí también me imprime los días. De la contratación, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es, lo que, qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo información que yo acá no está tan fácil de obtener. ¿Por qué? Porque yo tengo de la pantalla el ID acá. ¿Sí? Este es el ID de la pantalla, miren. Pero la información de esa pantalla no está acá, está en otro array. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? A través de este ID obtener esa información. Entonces, yo voy a hacerme una variable, miren. Índice, array, pantalla. ¿No teníamos una función que ya nos devolvía en qué posición del array de pantallas estaba una ID en particular? Uno vivo. ¿Cómo dijo? Teníamos una función que se llamaba pantallas buscar por ID. Nosotros le pasábamos un ID, ¿sí? Y nos devolvía en qué posición del array estaba ese ID. ¿Se acuerdan? Ya lo estuvimos usando. ¿Sí o no? Sí, buscar ID se llama. Perfecto. Hermoso. Entonces, a eso, ¿qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar el array de pantallas, el límite, y como último dato, el valor a buscar, que en este caso sería el ID. El ID lo tengo acá, en array de contrataciones y ID de pantalla. Si eso les hace ruido, de última declárense acá una variable más, que lo llamen ID Pantalla y le ponen adentro esto. Si no quieren que les suene raro, no sé. Pueden hacerlo de esa manera como para tenerlo un poquitito más claro. Y este ID de pantalla es el que le estamos pasando acá. Entonces, yo acá estoy parado en una pantalla que me acaba de coincidir el quit. Perfecto. De la RAI de contrataciones, obtengo el ID de esa pantalla en la que me coincidió el quit. Y con esta función... ¿Qué hago? Voy a buscar en el array de pantallas más información de esa pantalla. Yo hasta ahora conocía nada más que la ID, pero si sé en qué posición del array de pantallas está, ya está. Conozco todo, porque puedo acceder a esa posición y leerle todos los campos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como para que se entiende, les quede un ejemplo como más grande de lo que se puede llegar a hacer. Que esto suele ser bastante pedido en los exámenes. ID de pantalla, perfecto. Si esta me, me acaba de devolver el, la posición en el array, yo ahora puedo acceder a todos los campos, ¿de qué? Del array de pantallas. Entonces yo puedo hacer array de pantallas. Vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer en otro print para no mezclarlos, pero podría ir en el mismo print, ¿no? Yo voy a hacer acá un print y no voy a hacer el salto de línea para que me lo imprima a continuación. ¿Qué, qué información nos puede dar una pantalla? ¿Qué información conocemos de la pantalla? ¿El tipo de pantalla. Bien. Conocemos los datos más copados, no sé si es el tipo. ¿Cuáles eran los más copados? Vamos acá a, la, a donde imprimimos la el nombre de la dirección. De eh, vamos acá, bien, bien, Lo mismo que hicimos antes. Vamos y miramos a ver qué sería lo más o menos, lo, lo más copado que tiene. La pantalla, y puedo hacer lo mismo, puedo imprimirla acá. Fíjense que estoy juntando como los dos print que hacíamos antes en, en este informe. Miren, voy a imprimir todos los datos de la pantalla de nuevo, sin el salto de línea. Y voy a, voy a omitir imprimir el ID, o lo podría dejar, pero bueno, el ID es justo lo que coincide, así que voy a omitir imprimirlo. Voy a imprimir el resto, el ID No. Y el resto, ¿a dónde tengo que acceder? Bueno, a este índice, pero en este array, en el array de pantalla. O sea, yo tengo que acceder en el array de pantalla. Voy a ir accediendo, lo voy a hacer acá abajo para que lo vean. Tengo que acceder a qué posición? A la del índice que acabo de encontrar. Y ahí imprimirlo. Ahora, si quieren, hacemos, podemos hacer un pasaje... Por un Excel, como para tratar de aclarar esto, si queda alguna duda. Pero bueno, vamos, vamos a imprimir toda la información de la que nos coincidió con el ID. TXT este tipo, está todo perfecto, pero de, pum, tipo. Buenísimo. Vamos a ver qué salió primero y ahora volvemos al código y sacamos las, las dudas. Bien, ahí no hay errores. Vamos a darle play. Ok, vamos a modificar. 2, 2, 2, 2. Y ahí tenemos la información ampliada. O sea, para la pantalla cero... De ID 0, sé que se llama pantalla 1, la dirección y el resto de los datos, ¿sí? Para la otra pantalla 0, también tengo, tengo información ampliada. O sea, yo acá estoy accediendo a dos lugares para poder construir esto. Esto en base de datos se llama hacer un join, ¿sí? O sea, poder juntar en una sola respuesta información que proviene de diferentes orígenes. O sea, el campo que las unió fue la ID de la pantalla... ¿Sí? la publicación era de la pantalla ID 0 y yo con ese ID accedí a la raíz de pantallas y me traje el resto de información de esa pantalla. O sea que yo acá tengo toda la información junta. Con esto, con este acceso a la información, soy capaz de dar respuesta a cualquier informe que me pregunten. Cualquier información sale de acá. O sea, yo no necesito otra cosa. Ya tengo toda la información junta. ¿sí? O sea, tengo de cada contratación conozco todo lo que puedo conocer, o sea, no solo la ID de la pantalla, sino que conozco la dirección de la pantalla, el nombre de la pantalla, el valor de la pantalla, ¿sí? el tipo de la pantalla, conozco todo a través de haber conocido la ID de esa pantalla, accedí al resto de la información. ¿sí? Así que esto es bastante, bastante útil. Y después que dice, luego de ingresar el ID de la pantalla, ¿se le permitirá modificar la cantidad de días? Creo que esto es un error de tipeo. Y lo que se debe ingresar es el ID de la contratación. Porque fíjense que en el caso que justo acabamos de mostrar nosotros, este tipo, la pantalla 1, la tiene contratada dos veces. Entonces, si nos ingresa el ID de pantalla, ¿qué contratación le modificamos? ¿Esta o esta? Eso es un error de tipeo. O sea que, en realidad, para modificar lo que el tipo nos tiene que terminar dando es el ID de la contratación. ¿Está bien? Y nosotros les mostraremos más o menos elegante esta información. ¿Se entiende el cambio? O sea, no, no me cierra mucho, porque si no me dejaría tener nada más que una pantalla, y eso no me parece que esté bien. Entonces, una vez que estamos acá, él ya está viendo qué es lo que tiene que modificar, y acá en medio que ya es un modificar medio común y corriente, o sea, los problemas que podemos tener, ustedes ya los saben manejar, eh, se parece este modificar al, mucho al alta, entonces vamos a ver qué hay adentro de contratación, eh, como alta... ¿Sí? Y con eso que hicimos para el alta, seguramente nos podemos armar el modificar. Modificar array. Y acá empecé a preguntarme qué necesito y qué no. Bueno, claramente necesito el array, necesito el límite, necesito saber en qué posición voy a modificar. No necesito el ID de contratación ni el ID de pantalla, porque son dos datos que no, se, no pretenden ser cambiados, sino que van a seguir siendo lo que eran. Por lo tanto, no tengo que verificar el ID de contratación acá, ni siquiera tengo que pedirle todo este montón de datos al usuario, solamente necesito pedirle el dato que él quiere cambiar, que es nada más que la cantidad de días que contrató. Entonces, ese va a ser el único dato que voy a pedir... Y para evitar hacer todo esto que está acá, lo que yo podría hacer directamente, como es un solo dato, es si obtuve ese dato, voy y lo modifico y punto. ¿sí? No hago toda esta, toda esta complicación. O sea, elimino todo esto y lo termino transformando en algo más simple que sería algo por este estilo. Agarro la raíz de contrataciones, en la posición que me determinaron, en índice... Punto, días, y acá asigno el valor nuevo de días que me dio el usuario, que en vez de guardarlo en toda esta, todo este choclo, me voy a generar acá un auxiliar de días del tipo entero. ¿Qué logro de esta manera? Bueno, logré no modificar nada de lo que había, solamente cambiar los días. ¿Sí? ¿Qué era lo que me pidió? ¿Qué recibe esta función para poder hacer eso? Bueno, recibe el array, el límite y el índice. Parece todo simple, pero ahora por ahí nos encontramos algún drama en cuando la queremos usar. Yo acá imprimí. Ahora, ¿qué me va a decir el usuario como dato? O sea, y sé que acá abajo voy a terminar llamando a esa función. Vamos a ponerla. Bajo. Las que nos ofrece acá, la que vamos a estar haciendo nosotros ahora es la de modificar. ¿Qué datos tiene? El array, el límite y la ubicación. Bueno, el array es el array de contrataciones, el límite es este, pero la ubicación, ¿cuál va a ser? Bueno, no lo sé. ¿Por qué? Porque tengo que fabricarla esa ubicación. Yo lo que le voy a pedir al usuario acá es que me dé el ID. ¿sí? Yo le voy a dar un montón de información por pantalla le voy a decir, bueno, ¿cuál es el ID de la contratación que querés modificar? Y él me va a decir, quiero modificar la 4, el ID 4. Yo voy a tener que usar una función que me permita, a través de ese ID, conocer la posición en donde está el ID 4. O sea, voy a necesitar algunos auxiliares que posiblemente no tenga, que serían... El auxiliar índice de contratación lo tengo, perfecto, así que lo puedo usar... Y el auxiliar ID de contratación no lo tengo, así que me lo voy a fabricar. Auxiliar ID contratación. Perfecto. Y estos dos son los que voy a poner en juego acá, en la modificación. ¿Cómo los voy a poner en juego? Bueno, primero voy a pedirle al usuario, después de esta información que yo le di, que me indique cuál es el ID de la contratación que él quiere modificar. Para eso, bueno, obviamente me va a armar un if acá, donde voy a meter algunas de las funciones que ya tengo, el utn, get, número, y le voy a preguntar, le voy a pedir acá el ID que él quiere modificar. ¿Sí? Entonces... no, Acá tengo el salto de línea. Le voy a pedir ID... De contratación. Ese es el que ID. Contratación. Y vamos a poner acá. A modificar. Acá le vamos a dar un mensaje de error. Error. Y acá por último. Esta función nos permitía fijar un mínimo, un máximo y una cantidad de reintentos. Nada. También lo mismo. No la puedo validar. Acá le puedo dar un rango, ¿no? pero para validarla bien, bueno, un ID válido es de 0 a, yo qué sé, 10.000, que le dé dos reintentos. Si entré acá, sé que obtuve un número. No sé si obtuvo un, un ID válido. ¿Cuándo me voy a avivar que obtuve un ID válido? Bueno, en el momento que yo quiera salir a, a conocer en qué posición está ese ID. Ya tengo la función. ¿Qué función voy a utilizar? Bueno, cont, get, Buscar por ID ¿Qué quiere que le pase? El array, el límite Son estos dos datos Y con estos dos datos El valor a buscar Bueno, el valor a buscar va a ser Uy, me olvidé de ponerlo acá Va a ser este, ¿sí? Y ahí arriba me olvidé Con el ID, con el ID de contrataciones eh, ¿No podés validarlo? ¿Qué puedo validar? ¿Cómo se te ocurriría Pero, validarlo? El máximo, poner... ¿Y cuál eh, sería el máximo de la ID de contrataciones? El ID de contrataciones, ¿no? ¿Y cuál sería? Es, sería el último, el último que se le puso. Ese es el último. Y si en el medio, y entonces todo lo que está entre el último y el primero, vos lo tomarías como válido. Entonces cuando eliminás una contratación... Vos diste de alta el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, después eliminás la 5. La 5 no está más. O sea, nos pasa, esto es lo mismo que hablamos antes. La única forma de poder saber si ese ID es válido es tratar de buscarlo. ¿Me entendés? O sea, por rango, M o Reta lo que podés validar. Recién te vas a avivar que, que está bien cuando lo buscás. Ahí el, lo que preguntó el compañero por el chat, eh, la, eh, la, la función buscar ya consideraba lo del empty. ¿Sí? Eh, entonces, la, la, la forma es buscarlo. Si yo lo busco, puedo saber si está. Si no, no tengo forma. Porque lo que vos me estás diciendo suena razonable, porque yo busco desde el cero hasta el último ID. Pero si en el medio eliminé elementos, contrataciones, y bueno, esas que eliminé ya no las tengo más. ¿Sí? Entonces no me va a servir buscarlo, hacerlo de esa manera. Entonces, la forma va a ser... Lo, sí, te escucho. Pero lo podría, lo podría filtrar como primer paso, mantener esos rangos y después con una función buscar que, que exista. Y bueno, eso es lo que hice, lo filtré. Dije entre 0 y 10.000. Si vos acá querés hacer entre 0 y el último que otorgaste, hacelo, o sea, es lo mismo. Igualmente la que tira la magia es esta. La de que te dice si lo encuentra o no lo encuentra. ¿Está bien? O sea, si vos acá querés ser un poquito más específico, sos. Si no, no es lo mismo porque de esta no se Porque una cosa es que vos acá le des un rango y otra cosa que todos los que están en ese rango estén. Son dos cosas distintas. ¿Me entendés ahí, Alejandro? Sí, sí, sí, te entiendo. Bueno, bueno entonces, busco por ID. Nada, la que buscaba por ID... ¿Qué sabíamos nosotros? Bueno, que si estaba todo bien, nos iba a devolver este distinto de menos uno. La misma lógica que usamos antes. Fíjense que más o menos la lógica se repite. Si esto es distinto de menos uno, quiere decir que ese existe. Entonces, si ese existe, recién ahí voy a llamar a este que lo modifica. ¿Y qué le voy a pasar acá? ¿Qué posición quiero modificar? Esta. Esa posición modificada. ¿Está bien? Creo que acabamos de desarrollar la función más compleja del examen. Este es el paso, creo que más clave que tenía este examen. El resto de lo que viene es relativamente sencillo. Tiene un, algunas cosas pueden tener un poco de maña pero son relativamente más simples. Esto es como lo más intrincado, ¿sí? Esta función accede a dos lugares y tiene como varios pasos para llegar a hacer algo que parecía fácil. Cambiar la cantidad de días de una publicación. ¿sí? Vamos a ver si funciona... Y ya se las paso para que ustedes la puedan analizar un ratito. Y hacemos un pequeño break de 10 minutos como para que puedan ir al baño. Y así tratamos de aprovechar a ver si llegamos a programar algunas, alguna, algún informe más que, que les pueda llegar a tirar un centro para el jueves. Bien, vamos a darle play. Eh, nada, tenemos todo correcto. Ya tenemos contrataciones, todo bien. Vamos a modificar alguna. 2, 2, 2. Bien. Ahí voy a modificar. 4. Cuatro. Me dice la cantidad de días. ¿Cuántos días tiene? 10. Le voy a poner, no sé, 111. Enter. Y ahora voy a listar, que sería 8. Y ahí veo que tengo las pantallas. Y si quiero ver las contrataciones, tengo que... Ah, 8. Ya tengo las contrataciones. Ah, en este no teníamos imprimir la cantidad de días. Qué macana. Ahora se lo agregamos. Pero bueno, si no puedo ir, entrar de nuevo a modificar los del quit... Uh, ahí tenemos un error, ahí tengo un pinche, ahora lo voy a solucionar. Espere. Acá nos quedó un error medio grave, que es que si el quit está mal, esto, esto es así, ¿no? O sea, claramente que si, el, si ya empezó mal, si el chabón no nos dio un quit, nosotros, él nos dio un quit, ¿sí? Eh, bueno, acá tendríamos que de alguna manera validar que el quit exista también. Quizás necesitaríamos alguna función que nos diga si ese quit existe. Que en este caso podría llegar a ser la que imprime esta. Fíjense, miren, no, no lo habíamos pensado así, pero podríamos aprovechar esta función. Ven que esta el retorno quedó siempre en menos uno. Podríamos hacer que el retorno recién cambie a cero solo si el quit existe. Entonces la vamos a aprovechar para que nos dé también el dato de si ese quit Existe o no existe. Así que ahora la voy a meter a este nivel. Adentro del if. Y voy a preguntar también que esta sea distinto de cero. Quiere decir que esa función me devolvió algo súper razonable. Así que tengo un quit que existe. Está bien. Si no, acá le puedo hacer un else. Y vamos a poner acá, quit no encontrado. Perfecto. Y en el imprimir de contrataciones, nos había quedado muy trucho el imprimir. Nos faltaban la cantidad de días por haber dejado el imprimir que venía por default. Entonces vamos a agregar acá los días. 100D, así... Antes de la pantalla ya imprimimos la cantidad de días. Ahora sí, vamos a pegarle una de y ya se los paso. Veníamos, ¿qué te pasó? Track, este cerró ahí, y este abrió ahí, y cerró... Ah, no cerré diff, cerró acá. Bien, todo bien, vamos a darle play. Entonces ahora ya tenemos que tener un imprimir contratación un poco más copado. No, me explotó por el aire, no sé qué hice. Vamos de nuevo, alguna macana me mandé en el imprimir contratación. Eh, me quedó al revés, ¿no? pantalla, días sería el último. Sí. Este me quedó al revés. Quit, días. Ahí está. Me podría haber avisado con un warning, ¿no? 8, buenísimo. Ahora tengo la cantidad de días, entonces vamos a modificar. Las que tienen quit son 2. Me dice que son estas tres. Le digo que quiero modificar la 6. No hace nada. Después vemos si podríamos in indicar un error. Pero por lo menos no se manda ninguna macana. Le digo que quiero modificar. Quit 222. Quiero modificar la 3. Listo. La tres tiene dos días. Le vamos a poner 200 días. Y ahora voy a imprimir la lista de contrataciones. Y vemos que esta pasó a tener 200 días. Así que hasta ahí es un éxito. Lo voy a subir a Slack. Es cierto que tengan alguna pregunta, hasta ahora esto que hicimos me parece relativamente importante, así que voy a borrar el ejecutable y se los voy a dejar subidos. Eh, fíjense que en un TNC, eh, acá habiliten el f purge o el F-flash según necesidad, sí, es el único cambio que le van a tener que hacer al código SS.